Eh, Jorge Arzuaga, 25 años, eh, nací en Bilbao y bueno, he estado estudiando hasta este año, eh, he terminado Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Pues una huelga de hambre. Necesito eh, que la gente se movilice, que la gente se mueva. Eh, respaldo, no solo que también, y lo agradezco a nivel de, de mensajes, de palabras, de ánimo, sino apoyo en las calles, que la gente salga a la calle, que la gente empiece a moverse y que vayamos todos juntos adelante con esto. Creo que todos queremos que la sanidad, al igual que otras, por ejemplo la educación y todo, eh, sean públicas y sean de calidad, y que ese es un derecho de la ciudadanía, del pueblo. Entonces, bueno, mucho ánimo a la gente y muchas gracias a la gente que está luchando, digamos, en este caso desde la Marea Blanca, y un llamamiento a unir mareas también, no a quedarnos en nuestra lucha por la sanidad, igual que a todos los demás lo mismo, y vamos a luchar de una vez todos por todo. le no, la verdad que no, no, no me lo planteo, no, no hay miedo, ¿no? ¿Te acosa a la policía? Eh, no, bueno, ayer sí que vinieron, por ejemplo, a pedirlos, a pedir la identificación. Eh, bueno, desde que llegué me la han pedido creo que como 10 veces, pero en fin, ya o sea, lo que sí que se está empezando a notar es ayer por ejemplo vinieron y pidieron la identificación ya no solo a los que estamos en huelga de hambre, sino también a toda la gente que estaba aquí con nosotros apoyándonos. Los medios de comunicación importantes eh, ya se está empezando a ver o a visualizar de cuál es su verdadera intención, o al menos que no tienen la intención de que esto se conozca porque pues, evidentemente tendrán miedo a que esto pueda ir extendiéndose y tomar más fuerza. Y luego, el banco, lo digo porque es una alegría para esta lucha que tenemos entre todos. Yo me llamo Alejandro, vengo de Valencia, tengo 24 años. Y he venido a apoyar a Jorge porque realmente comparto los motivos de su causa. Yo me llamo Alex, soy de aquí de Madrid y soy el, la, la primera persona que vino a apoyar aquí a Jorge. Yo llevo seis días sin comer. Estoy en huelga de hambre con todos los compañeros, pues por el sistema tan mal que, que nos está llevando a todos a una miseria, a una pobreza. Estoy en huelga, llevo ya desde el viernes en huelga. Los motivos son por lo que está pasando aquí en el país y el motivo somos todos, los españoles. Me gustó la iniciativa, el llamamiento que hizo Jorge y siempre me considero una persona que no ha mostrado interés en cierta forma por muchas protestas y cuando soy yo una de las que está precisamente afectadas tanto por mi condición de estudiante como por condición pues de persona extranjera. Hay de todo. Eh, hay gente que pasa, mira y se va, y hay mucha gente que pasa y se queda, y hay de todo, sí. Las mareas rojas lloran por las redes para que empieces a comer. ¿Qué les cuentas? Pues que yo lloro porque ellos eh, solamente estén en la red y no salgan a las calles. <risa>